¡Hola ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy, de lo mejor María José versión fit les está hablando porque después de aquí me voy al ejercicio, entonces ya vengo toda preparada para irme después, en cuanto acabo de grabar esto ya grabé tiktoks y demás, irme a mi ejercicio y después a editar y demás y demás, ya saben todas las cosas que tengo que hacer, pero en fin, el día de hoy, fíjense, este caso no tiene tanto reconocimiento como debería y estoy segura que, eh, pues, con el paso del tiempo, unos días, unas semanas tal vez más adelante, este caso va a ser un poco más reconocido porque sinceramente tiene todo para ser un, un caso viral, pues un gran caso. Entonces pues yo se los traigo aquí. Si ustedes han visto estos videos en TikTok, por favor, díganme. Y esto eh, no solo está como en TikTok, sino que yo aquí lo encuentro. Ustedes ya saben que para mí una gran herramienta para encontrar contenido y casos, pues es TikTok. A pesar de que no nada más esté en TikTok. No sé si me doy a entender. Pero, en fin, pongan atención. De verdad, este video eh, promete y cumple. No como los políticos. Yo les recomiendo que pues se traigan su comidita su botana para que puedan comer mientras vean este video y uh, pues bueno aquí les voy a traer todo lo que se trata y ustedes me, me dirán al final si concuerdan conmigo que efectivamente este caso merece más reconocimiento que por ejemplo las millones de cuentas de los supuestos viajeros en el tiempo um, este caso yo creo que se los lleva de corbata así que ahora sí vamos a empezar con este video recuerden que todavía pueden participar eh, no me acuerdo cuántas semanas, quedan creo que dos, para los domingos de regalando tarjetitas de Netflix. Aquí pueden ver cómo acabo de regalar una, los ganadores ya me contestaron, ya las canjearon y ya están viendo Netflix. Lo único que tienen que hacer es seguirme por allá por Instagram, aquí les pueden estar apareciendo mis redes, y siguiéndome por allá, pues interactuar con lo que pues yo ponga, o sea, si pongo una foto, dar like y esto, si pongo alguna encuesta o preguntas, participar, y ya con eso ustedes están participando para ver si se ganan los domingos una tarjeta de Netflix ahora sí vámonos directo con este video. no olviden suscribirse con la lengua y pues nos vemos ahorita en unos segunditos literal vámonos ya sol Betty, vamos ya ok el día de hoy vamos a hablar del caso de abad basurto garcía hay unos detallitos que yo quiero mencionar antes de pues meterme bien bien en lo que es en el tema su eh, tiktok como que ¿cómo les digo no ha explotado como tal lo que son sus videos y él aún así de que le han tirado hate, de que sus videos pues no tienen las millones de visitas que hemos visto que otros videos jalan o otros casos ya saben 24 millones de visitas y se hace súper viral, no, él tiene, se conserva con pocas visitas. Pero aún así él dice, no me importa eh, lo que, pues sí, de que me tiren hate, de que me digan esto o lo otro, de que mis videos, no sé, a lo mejor TikTok los borre o no quiera como que ya saben explotarlos y demás, yo lo voy a seguir subiendo porque es esto algo que me ha estado pasando por más de seis años. Es decir que, pues él ya tiene una historia con todo esto, simplemente hasta ahorita ha decidido como, pues sí, registrarlo en algún lado y pues que es lo más fácil, pues las redes sociales, ¿no? O sea, lo que tenemos más a la mano el celular, órale, grabar y publicar entonces, desde ahí vamos a comenzar al parecer, él convive con un personaje este, llamado el hombre gris eh, él así le llama, el hombre gris pero ¿por qué? bueno, al parecer, este hombre gris lo ha, ha estado con él, como les dije, desde hace seis años y han tenido ellos interacción, pero no de la buena o sea, su interacción ha sido pesada su interacción ha sido en base a que él esté lastimado y eh, pues lo visita mucho en sueños, como que le dice muchas cosas en sueños y lo que pasa en sueños se pasa a la realidad. ¿Por qué? Bueno, uno de los primeros videos que él publica y que empieza como ya a ser como un diario de lo que le pasa es que dice que pues él ya está como harto de lo que le pasa y que últimamente soñaba, vamos a poner un ejemplo. Es como si yo sueño que alguien me está ahorcando, ¿no? Entonces, yo en mi sueño estoy, ah, ya me quiero despertar, uff, me despierto. Voy al baño y me doy cuenta que tengo unas manos aquí en el cuello. Entonces es así como... Hmm, entonces, pues no nada más era un sueño, ¿verdad? Eso era lo que él seguido soñaba. Por ejemplo, soñaba que, que alguien lo jalaba mucho de, las, de los brazos, se despertaba y efectivamente tenía marcas en los brazos, moretones súper fuertes, porque alguien pues lo atacaba como que en sueños, pero terminaba en la vida real. Y esto es este ente, el hombre gris, que él le llama el que lo está atacando, tanto en sueños como en la vida real. Él dice tener muchas pruebas y bueno, a partir de esto, él dice, ok, ya, o sea, estoy súper cansado, ya tengo pruebas, pero voy a poner a grabar así en las noches, compro cámaras, con visión nocturna, de estas de que mientras no haya movimiento, pues no graba, pero cuando hay sí empieza como a grabar y pues avisa, ¿no? De que hay, hay un movimiento o cosas así, entonces pues las pone, y se ve que él está como un poco alterado, yo siento, él después explica que sí estaba durmiendo, pero la cámara empezó a grabar porque él se empezó a mover y si se escucha como que se empieza a alterar y después como que manotea así súper fuerte y es porque siente que alguien lo está como, como presionando así contra la cama, entonces él como que no podía quitárselo de encima y cuando puede es cuando hace como ese movimiento como de quitárselo de encima, ¿verdad? Pues vemos unos videos de cómo este ente vive como que pues en su habitación pero más que nada en su closet. Su closet es un espacio donde no cabe duda que no puede ser algo, por ejemplo, algo armado como hemos visto en otros casos, ¿verdad? De que puede caber una persona, de que eh, mientras él está grabando por acá se pasa la persona por abajo. No, porque su closet es de que cabe la ropa y ya, no cabe nada más. Y aún así, siempre se están como que golpeando las puertas, siempre están como algo asomándose de ahí. Y les digo, de que esta grabación se hizo, de que él está acostado así como manoteando, desea que él sentía que en el cuello alguien lo estaba ahorcando, se despierta y ahí están las marcas de nuevo. Ahora, eh, la gente le empezó a tirar también hate porque subió así como muchas pruebas de que, pues sí, de todos los moretones que le pasaban y él dice que soñaba pues sí, que lo estaban golpeando en las manos y despertaba y todas las manos moreteadas. Pero no eran moretones normales. O sea, se le ponía todo negro, todo, todo así de súper golpados que tenía. Lo peor era que las cosas no terminan ahí. Sino que, pues, hay ciertos detallitos también. Por ejemplo, a lo largo de sus TikToks podemos ver varios videos de que como. Objetos dentro de su casa se mueven por ejemplo aquí les voy a poner varios seguidos están en desorden pero es en el contexto en el que les estoy diciendo de que le tiran cosas en el baño de que juguetes de ellos se mueven de que adornos de ellos se mueven y él está a dos ángulos uno es él como lo está grabando desde su celular aquí en primera persona y el otro ángulo de las cámaras de seguridad y es el mismo momento y ustedes pueden ver que él está totalmente solo él no está como que ya saben moviendo hilos o lo que ustedes puedan creer que hace como para fingir su caso y eso es lo curioso, que él está solo y pues las cosas se están moviendo. Así que vamos a ver, les digo, esa recopilación no está en orden, pero es así como todo lo que pasa alrededor de su casa que no es directamente con él. Escucho que alguien del otro lado del cancelo respira. Se escucha bien clarito. Pero me voy del otro lado del cancelo y ya no se oye nada. Y no hay nadie. Miren bien. Y estoy yo solo. Entonces voy a... Lo estoy grabando para ver si se alcanza a escuchar cómo, cómo le hacen. se oye nada, ni siquiera se quiere escuchar, ahorita a ver si ojalá y se oiga de nuevo porque ya llevo un buen rato, qué, qué, qué pedo no mames, qué madre, no mames se cayó esa madre, estoy solito en mi casa, estaba escuchando música y me di cuenta que esa cosa, como ese lo que está ahí enfrente, verde, el que está a la derecha del búho, hay dos, ese y el que está acá, pero ya tiene un rato que me di cuenta que, eso mero, que esa chingadera se está moviendo y se está moviendo, me acabo de dar cuenta ahorita, y se supone que no hay aire, están cerradas las ventanas, el búho se tendría que estar moviendo también, pero ya lleva ratito que se está Ya llevo un buen rato. y esto también se mueve. Si fuera al aire, se movería, aunque sea el otro también. Ok, Otra de las cosas que hubo es que, ya saben, ¿no? ahorita por por la pandemia, las clases virtuales y demás, les pusieron a sus hijos eh, una actividad como de boli y la maestra le dijo así de que oye, ¿por qué no estás haciendo nada? Le dijo a su hijo y, y él, pues le dice no, sí, sí estamos haciendo maestra, es que pues él es de mi equipo y por eso no se alcanza a ver. Me dice, ah, ¿y que la maestra le dijo así de que? Ah, perdón, es que sabes que pues de aquí, de pues mi visión, de lo que alcanzó a ver en la cámara, pues se ve que alguien está inmóvil. Y curiosamente no es ni su esposa, ni su hijo, ni él. Y sí se ve que alguien con brazos, cabeza y cuerpo está ahí inmóvil viéndolos. Hace un dibujo más o menos de cómo, cómo lo, lo ve. Y bueno, para serles sincera, a pesar de que sí es ese dibujo así como que está cabezón y demás... Eh, y que nos pone varias imágenes de cómo sí se ve así como pues, una sombra. Yo no, o sea, sí alcanzo a percibir que tiene brazos y que tiene cabeza y cuerpo pero no lo alcanzo a ver así como él lo dibuja. Pero bueno, o sea, pues él lo conoce, él como que, pues sí, convive con él, ¿verdad? Más videos sobre su armario. Esto es algo por eso dice, creo que vive en el closet porque pues ahí se la pasa. Ahora, aquí hay un detalle importante por lo cual mucha gente también no, no le cree pero él dice que hay una diferencia. Él tiene una enfermedad en la cual, um, por lo que explicó, como que su sangre no coagula bien y hace que se le hagan este tipo de, de moretones graves. Ahora, él dice que mientras él esté tomando su medicina, Um, no hay estos síntomas de que le salgan los moretones y la enfermedad está controlada y coagula como una persona que no está enferma de lo que tiene él. Entonces, pues, que lo curioso aquí es que si en el sueño siente que le hacen así, al siguiente aparece con un moretón ahí. No es nada más de que, ay, eh, pues de repente empezaron a salir moretones y no, o sea, él lo une a una cosa con la otra porque donde siente que le está pasando algo, ahí es de donde le sale el moletón, en el cuello, en los brazos, en el estómago, en las piernas, así, no nada más porque sí, incluso nos puso un fragmento de cuando está con su doctor y su doctor le dice así de que pues es que si estás tomando tu medicamento entonces pues realmente es que esos moletones no tienen explicación ¿De por qué están ahí? O sea, de tu enfermedad no son. Entonces, pues, ¿qué más te está pasando, verdad? Ahora, mientras más va avanzando el caso, mientras más cosas van pasando, porque, pues, un peluche de su esposa también se movía, pues la gente le empieza a preguntar, ok, entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿tú hiciste algo para que un ente se te pegara? ¿Alguien ha muerto alrededor de por ahí por donde vives para que estas cosas pasen? Y él dice, sí, eh, aquí donde vivo sí han muerto varios familiares, alrededor de mí han muerto varios vecinos también, pero... Él también comenta que él desde los 12 años hasta los 20, es decir, 8 años, estuvo trabajando con una persona que hacía pues como, como un brujo, pues. O sea, que hubo personas que le llegaron ahí con, ahora sí que poseídas, y que él era como el asistente de esta persona por lo cual él también tenía que ayudar a terminar los trabajos pues de exorcismos por decirlo así y de limpias y cosas así entonces de hecho él también enseña en varios videos de que miren así pueden hacerse una limpia y varias cosas ¿no? las cosas siguen y raras porque también hay mucha interferencia cuando su hijo está pues ya saben en el zoom por sus clases y todo porque decía que estaban las clases normales y que en el micrófono de su hijo le decían así como de que Ay, porque alguien está llorando? o cosas así pues no, no vive nadie que esté llorando. Y pone así como una canción y se, se escucha algo de al fondo, como si algo estuviera interfiriendo. Estas cosas de que eh, el armario es súper recurrente que se esté moviendo. Los juguetes también siempre se están moviendo. En el baño también es muy recurrente la actividad. Hasta que llegamos a los últimos, creo que el último video que publicó fue... Sí, exactamente... Uno hace cinco... No, no, no, lo subió hace un día. Hace un día subió sus últimos videos. Se nota muy, muy nervioso. Y lo que él comenta es que como que está grabando... Aquí lo está agarrando el celular con, de algún modo. Tiene sus manos así para que vean que él tiene las dos manos. Y de fondo se ve que algo se está moviendo solo. Él sí se asusta, él dice que realmente sí se asusta, que sí le ha sacado buenos sustos, que sus, sus hijos no saben que esto está ocurriendo. Entonces, pues que cuando estas cosas le pasan, es así como fingir que nada está pasando, pero pues ellos están muertos de miedo, su esposa también. Y más porque pues la mayoría de la actividad es en su cuarto, en su closet. pero también se ve que el ente tiene una afición por estar moviendo los juguetes de sus hijos. Pero sí, sí está fuerte, les digo, esta, estas cosas... Yo sé, o sea, es internet, a mí no me tienen que decir así de que, ay sí, pero, o sea, yo sé que hay mil trucos, mil formas, yo sé, yo sé, pero aquí lo que les digo es, eh, lo que me llama la atención es de que tiene dos, dos ángulos diferentes y pues él se ve que realmente él está grabando así y está asustado mientras las cosas están pasando de fondo, así que pues ustedes díganme en los comentarios qué opinan de este caso, ya lo habían visto, um, si... ¿Creen más bien ustedes que es algo que está en la casa o si es algo que lo persigue? A pesar de que él dice de que hace seis años, pero él ya tiene más de seis años viviendo en donde mismo. Entonces, pues, técnicamente, pues sí podría ser una de que pues sí fue un ente que se le pegó a raíz de que trabajó con esta persona que hacía brujería y demás. Um, de que sí es algo que vive en el edificio o algún alma que pues por ahí llegó y se le pegó y ya tal cual. Porque estas cosas pasan. Si tú tienes alguna habilidad para ver muertos, espíritus y demás... Ellos la captan y por eso se te acercan. Entonces, ¿qué opinan de estas tres teorías? ¿Cuál creen que sea la más acertada? ¿Qué opinan de este caso? ¿Les dio miedo? a mí sí? Y pues estoy leyendo todos sus comentarios y estoy... Bueno, voy a ponerme... Ahorita no lo hice porque ya era súper apresurado. Encontré este caso de que hoy en la mañana y estoy grabando a las 4 de la tarde. Estoy eh, viendo la probabilidad de ponerme en contacto con él y pues que me conteste algunas preguntas que yo podría hacerle si tienen alguna ustedes que me pudieran recomendar preguntarle, digan, díganme en Instagram por un DM que, que puedo preguntarle y espero que me pueda comunicar con Abad para que me diga pues qué es lo que está ocurriendo, por su caso estaría interesante escucharlo como de su propia boca que nos diga nosotros, esto y esto y esto y así pasa y bla bla bla y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos al siguiente. Recuerden que subo TikToks casi todos los días. Yo creo unos 5 a la semana, entonces tienen contenido nuevo por allá porque son casos que no subo aquí. Um, Instagram y Facebook y Twitter, ¿ok? Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Besitos. Bye.